se trata de introducir eh, cómo la teoría de optimización puede ayudar a las técnicas de aprendizaje automático, inteligencia artificial, análisis de datos clásicos y tratar de buscar los fundamentos de por qué las técnicas de análisis de datos funcionan. La ponencia trata un problema clásico de análisis de datos que es el problema de ajuste de puntos a través de de regresores lineales, eh, cuando se extienden las condiciones iniciales de errores cuadráticos de Gauss a errores generales, medidos en distancia, y se trata de hacer regresión robusta, en el sentido de que se puedan utilizar operadores que se mantengan estables cuando la suma de los errores falla. Encantada de presentar al profesor justo puerto. Bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias por asistir a este seminario en el que nos va a contar un poco o nos va a contar un marco genérico para eh, desarrollar una localización de puntos. Entonces, bueno, este tema pues tiene cierto interés o bastante interés en la investigación operativa. Se van a considerar también pues diferentes entornos del Data Science, que está también muy de moda ahora. Y bueno, el profesor Justo Puerto, la mayoría de vosotros pues ya lo conocéis, pero para los estudiantes nuevos que no conocen, pues es un catedrático del, en el área de estadística e investigación operativa de la Universidad de Sevilla. Eh, nos ha visitado ya en muchísimas ocasiones, de hecho ha codirigido alguna tesis aquí con nosotros en el Centro de Investigación. También colabora en, en investigación con varios miembros del Instituto y bueno, es ya pues, como si fuera un profesor y amigo de aquí de la casa. Entonces estamos encantados de tenerle aquí de nuevo. Eh, si tuviera que presentar pues toda su producción científica, pues necesitaría bastante tiempo, con lo cual no voy a entrar en muchos detalles, pero sí deciros que si se quiere buscar un poco pues, información sobre él y sobre sus publicaciones, pues podéis mirar en los portales de, de ciencia o de resultados científicos, como puede ser, pues por ejemplo, el Google Scholar, el Scopus, el ResetGate, y bueno pues nada pues os le doy paso a su charla y espero que, que os guste y que disfrutéis bien hola yo creo que se oye sin necesidad de micrófono no ah vale pues nada, hablo conmigo eh, gracias por invitarme yo como sabéis siempre es un placer para mí venir a, a Elche porque tengo muchos amigos con los que Mantengo una larga relación científica y de amistad, que va pues desde que se creó el CIO, incluso antes. Y, y siempre es un placer volver por aquí, para dar charla y para comer arroz. <risa> eh, espero no decepcionar con el tema. El tema es un tema bastante básico, es muy modesto. Es hablar sobre el ajuste de puntos es un problema básico, clásico en, en matemática aplicada y en, eh, si uno quiere en estadística pero aquí los aspectos estadísticos van a ser eh, obviados o sea que como muchos este, consideráis aspectos de análisis de datos ¿no? de, de lo que sería el problema de ajuste, sin entrar en el problema de, de lo que sería la estimación asociado al mismo. Bueno, este es un trabajo que es el resultado de, de, de varios papers que se han escrito en colaboración con esta lista de autores a los que podéis dirigir las preguntas. Víctor, Alberto, Diego Ponce y Román Salmerón. No, esto no va, ¿no? O sea, ¿no? no, no, es un tema de la presentación No sé qué le pasa No, pero no sé qué le pasa No hay control. A ver si pasa Desde ahí sí, pero eso no se lo sigue al final Vale, pues pasa, bien. Sí. Vale. Eh, vale, bueno pues eh, como os digo esto es el resultado de, de, de la colaboración con varios autores, colegas, compañeros eh, este es el el guión de la presentación, básicamente voy a hablar de dos problemas, el problema de ajuste de puntos con un único eh, re regresor, es que con un único hiperplano, porque en realidad solo voy a hablarles de hiperplano, o el problema del ajuste de puntos con más de un hiperplano, con múltiple hiperplano. ¿vale? Esos son básicamente los dos problemas que voy a tratar. Eh, los detalles técnicos de lo que voy a presentar están, como he dicho, en dos trabajos. Uno que ya está publicado y el otro que está en revisión. Esperamos que en algún momento pues, también esté publicado, este, eso lleva tiempo. Este primero se reduce al, al, al marco del de ajuste de puntos con un hiperplano. Y el siguiente se, se aborda el, el ajuste de puntos con multiple hiperplan. Estos problemas son problemas que tienen son problemas clásicos en realidad. O sea esto si uno mira hacia atrás la teoría clásica de ajuste pues, parece ser se le acredita a Gauss, que en el año a principios del siglo XIX introdujo el método de mínimos cuadrados para estimar para, para ajustar puntos a. nubes de puntos a. a a regresores lineales, eh, en realidad si en lugar de haber un único, una única fuente de datos, hay múltiples fuentes de datos y en fin, esa información está disponible, pues ¿por qué tratar de ajustar un regresor? La idea sería ¿por qué no voy a meter más de uno? ¿no? Y la idea es combinar simultáneamente la idea de clasificación, hacer clúster con la idea de ajuste, o sea que el modelo tendría que ser capaz de detectar que hay Distintas fuentes, distintos grupos que tienen en algún sentido medidas de homogeneidad entre ellos y tratar de dar una idea de regresión. ¿no? De bueno, este modelo ajusta bien y soy capaz de predecir en algún sentido una nueva observación que pudiera aparecer. En fin, eh, gráficamente lo que trataríamos de hacer sería dar solución a este problema. Tengo aquí como tres fuentes de datos y lo que quiero es meter tres regresores de forma que una función que globalice los errores que se cometen con respecto a estos modelos, pues sea minimizada. ¿Vale? La teoría clásica, la teoría de, de, de Gauss, la teoría, en fin, la más extendida, no, no voy a decir que sea la única, pero la más extendida en análisis de datos, en estadística, se basa en utilizar lo que son los residuos verticales o horizontales, básicamente es lo mismo tras una, un giro, ¿no? O sea, es tratar de medir la desviación de una observación que consideramos como el, el, la variable independiente con respecto al modelo donde están recogidas las variables dependientes. Y entonces pues se mide. Pero en realidad esa, esa idea de utilizar la distancia vertical está bien, porque eso cuando, cuando se desarrolló pues no existían las herramientas que tenemos a nuestra disposición en la actualidad. O sea, Gauss, cuando desarrolló esto, lo único que tenía eran herramientas de cálculo infinitesimal. Si lo que quiero es encontrar algo que minimice mi funcional, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tenía Gauss era utilizar la derivada. Cojo esto, derivo igual a cero y encuentro los elementos que, de alguna forma, pues son mínimos en mi problema. Y eso funciona muy bien en el caso de que tengamos residuos verticales y los elevemos al cuadrado. ...y encima lo sumemos... ...porque no hay función más regular que esa... ...la función diferenciable, estupenda... ...cuando uno deriva le quedan ecuaciones lineales... ...y existen formas... ...explícitas para resolver el problema... ...pero en realidad... ...eso si uno lo piensa bien... Eh, ...bueno, está bien porque da lugar a una teoría estadística... ...los residuos estos tienen una distribución conocida... ...todo está muy bien... ...pero desde el punto de vista de, de un optimizador... ...que llega aquí con unas lentes nuevas... ...en realidad... Mmm, Sería igual de natural considerar residuos sin elevar al cuadrado, residuo absoluto, ¿vale? O sea, minimizar la suma de las definiciones absolutas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa función ya no es diferenciable, si uno quiere hacer derivada igual a cero, pues ya empieza a tener problemas. Tendría que utilizar sus diferenciales, ya no, ser, ya no siempre tendríamos solución única, pasarían cosas. Pero desde el punto de vista de, de lo que sería, si yo tengo una masa de datos y lo que quiero es resolverla, Hoy en día, ese tipo de problemas son problemas básicos en programación matemática. Se pueden codificar, se pueden poner en un ordenador, se da un botón y al final nos da una, un ajuste. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Un ajuste. Bueno, y, y, y el paso siguiente es... ¿Y por qué utilizar solo distancias verticales? ¿Y por qué no utilizar distancias en general? ¿Por qué no medir el error como la distancia de verdad inducida por la norma que uno quiera en el espacio que tenga de, los, de las observaciones a los regresores, a los hiperplanos. Eso, bueno, pues eso es algo que, que tiene sentido y desde el punto de vista de alguien que se dedica a la teoría de localización es absolutamente natural, porque es que lo llevamos haciendo siempre. En realidad, en lugar de localizar puntos para atender conjuntos de clientes, aquí lo que se hace es localizar lo que se llaman estructuras dimensionales para atender conjuntos de clientes y lo de poner un hiperplano que ajuste a punto es tratar de resolver el problema para los amigos de localización el problema de la P mediana pero en lugar de con punto, con hiperplano y sorprendentemente sobre este problema hay cosas pero ha sido muy poco estudiado no, no, es, que, no es que no exista literatura hay alguna literatura pero no ha sido realmente estudiado en profundidad entonces, la relación entre el análisis de datos, el ajuste y la clasificación y la teoría de la es clara. ¿Vale? Y de hecho, si uno rastrea la literatura, ya puede encontrar referencias en los trabajos de Anita Schoebel en el 99, otro de Jos Martini y Anita en 2001, y luego hay un survey de. ...de Díaz Bañe, eh, Juan Antonio Mesa y Anita... ...en 2004, donde aparecen ya problemas de localización de estructuras dimensionales... visto desde el punto de vista de la teoría de localización... ...todavía no estaba de moda el análisis de datos... ...¿vale? ahora está de moda el análisis de datos y todo lo que... ...entonces lo que hacemos... ...en fin, no sé vosotros, pero... ...muchos de nosotros lo que hacemos es que... ...adaptamos... ...nuestras técnicas... ...a lo que ahora está de moda, que es el análisis de datos... ...y va a estar más de moda la inteligencia artificial... Pero, en fin, la inteligencia artificial, casi todo está inventado. Y la inteligencia artificial es la aplicación del sentido común y las matemáticas a problemas nuevos. O sea que el futuro va a estar ahí, la financiación va a estar ahí, pero las herramientas están aquí. Y, en fin, esto es una llamada de atención a que tenemos que reorientar... Eh, la denominación de lo que hacemos para tener una mayor visibilidad porque la financiación en los próximos años va a venir de la mano de la inteligencia artificial y del learning, automatic learning data science, todo esto bueno eh, como decía hay, hay referencia a esto en la literatura, ¿no? de, en el punto, de, del mundo de la, del data analysis, data analysis ...pues hay la referencia esta de Bradley y Mangasarian... ...que está publicada en el Journal of, el Journal of Global Optimization... a principios del siglo XXI... ...y el trabajo este de Oda, que ...está publicado en Operation TC en 2007... El caso, ...estos son para el caso Single Facility... ...para el caso Multifacilidad, este es el Multisort... ...cuando quiero localizar más de un hiperplano... ...también hay algunas referencias... Pero, ...pero realmente hay pocas... ...están así que hayan tratado el problema exactamente... ...hay una referencia de Carbonot y otros... Eh, está publicado en el Journal of Classification en 2014 y muy recientemente hay una referencia de Park y otro conjunto de autores que está publicado en el eh, Infor Journal of Computing. En general los elementos que se utilizan aquí pues eh, los que queremos analizar es vamos a tratar de extender lo que serían los residuos verticales a residuos más generales que vengan inducidos por normas eh, ...nos gustaría tratar de dar alguna medida... ...de la validez de este ajuste... ...en el sentido de... ...extender el coeficiente de determinación... ...algo que me permita decir... ...este ajuste es mejor que este otro... ...si eso es posible... ...en este marco más genérico... ...y como... ...en fin, nos gusta... ...utilizar una herramienta... ...en la que tenemos bastante fe... ...que son las medias ordenadas... ...pues en lugar de utilizar simplemente... ...una agregación... ...teniendo en cuenta la suma de los errores pues nos gustaría hacer este tipo de cosas con medidas robustas. ¿Y, y qué son medidas robustas? Pues en lugar de la, la suma de los errores, la mediana de los errores. O en lugar de la suma de los errores, la media recortada de los errores. O en lugar de la, la suma de los errores, el máximo, en fin. Y la imaginación aquí puede no tener límites. Uno puede considerar un conjunto muy amplio de, de formas de agregación de estos errores que permitan capturar la idea de ajuste robusto. ¿Vale? y eso ahora lo presentaré después en el marco de lo que nosotros llamamos la, la función de mediana ordenada ¿Vale? vale, bueno pues voy a empezar con la sección 1 que sería el problema de vamos a ajustar puntos con un hiperplano ¿de acuerdo? entonces, en esencia el marco es el marco de la regresión lineal, en fin, lineal la regresión, si ustedes quieren la regresión genérica múltiple en el que tengo un conjunto de de variables que estoy midiendo eh, y lo que se trata de hacer es buscar una función ¿vale? que represente bien ese conjunto de datos esa función f puede tener una forma genérica no tiene por qué ser podríamos buscar en una clase de funciones genéricas la clase de las funciones continuas se podría hacer y estaríamos haciendo interpolación vale, pero como he dicho que vamos a ser modestos en la charla de hoy lo que nosotros hemos hecho es simplemente considerar el marco clásico, lo que queremos es ajustar un regresor lineal, lo que queremos es, dado un conjunto de datos, vamos a tratar de encontrar un hiperplano en el espacio en el que esté, de forma que una función que agregue los errores que cometo de mis observaciones con respecto a los hiperplanos pues sea, se minimice. Entonces, la idea es que nos vamos en el marco de que la función f sea una función lineal. Vamos a suponer que tenemos un, un hiperplano con un término independiente y luego un conjunto de, de, de, de coeficientes para el resto de las variables. Y el problema aquí consiste en determinar quién son los betas. Yo tengo los x que son mis observaciones en el espacio RD y lo que tengo que hacer es determinar betas. El problema es básico, es un problema que le enseñamos a nuestros estudiantes en un curso básico de análisis de datos, el primer problema que se resuelve es el problema de regresión lineal, ya sabemos, al final se escriben las ecuaciones normales del modelo de Gauss y se tiene una solución exacta, ¿vale? o sea que, pero aquí en fin, es fácil intuir que en el caso general no existen formas cerradas, bueno lo que buscamos es un hiperplano que depende de beta, o sea que, que y vamos a denotar los hiperplanos de esta forma, el conjunto de los X que están en el espacio de más uno dimensional, de forma que hacen que esto sea igual a cero. Fijaos que el beta cero, que es el término independiente, la del intercept este del hiperplano, es el término beta cero. Por eso estamos en de más eh, Los residuos usuales son los residuos verticales, que aquí es simplemente interpretar que hay una variable. En el caso clásico se interpreta que existe una variable... ...que es independiente y que se explica en función de las otras variables que son dependientes... ...aquí las variables son todas iguales... ...uno tiene D observaciones, pero bueno, si quiere irse al mar ...es la que se va a explicar en función de las otras y podemos suponer que la la que, es la... ...la que sea la dimensión D es la que haría el papel de variable independiente... ...y las otras son las variables dependientes, ¿vale? Si hacemos esa interpretación, el marco clásico lo que trata de hacer es medir los errores de esta forma... Suponemos, en fin, dividimos por el coeficiente de, de la dimensión D, y pasamos eso al, al caso clásico de la Y igual a alfa por X, y lo que hacemos es medimos la diferencia de la variable de independiente con respecto al, al hiperplano. Y tendríamos esto, el valor absoluto de esta diferencia, que esto es lo que mide la distancia vertical de un punto a el hiperplano. ¿Vale? Distancia vertical. Pero ahora... ...en lugar de querer medir la distancia vertical... ...lo que queremos medir son distancias... ...que lo, lo que hay que hacer es reemplazar... ...esta fórmula... ...esta fórmula... ...hay que reemplazarla... ...por una fórmula que mide la distancia a un hiperplano... ...vale... ...y... ...supuesto que yo tengo una fórmula que mide la distancia... ...de un punto a un hiperplano... ...ahora la comentaremos... ...el problema que quiero resolver es este... ...vale... ...aquí quiero poner una función... En el caso clásico es la suma, ¿vale? Aquí pondré una función genérica que tiene en cuenta las distancias, los residuos de un punto al hiperplano, ¿vale? Estoy es hiperplano, lo estoy representando por beta, ese es el hiperplano que tiene coeficientes beta, y lo que voy a hacer es medir la distancia de un punto en hiperplano. Claro, ¿cómo se mide la distancia de un punto en hiperplano? Pues, ¿existe una fórmula? Hay una fórmula es una fórmula conocida en análisis convexo, simplemente es aplicar esto. Es multiplicar los coeficientes del hiperplano por las coordenadas del punto, valor absoluto, y después dividir por la norma dual de las coordenadas del punto. vale eh, Esta fórmula todo el mundo la conoce en el caso de distancia euclidea. porque todos hemos aprendido cuando estudiábamos la preparación para la selectividad, que para calcular la distancia de un punto en hiperplano lo que había que hacer era coger las coordenadas del punto sustituirlas en, en la expresión del hiperplano y dividir por la raíz cuadrada de los coeficientes de, de la norma Euclide de los coeficientes del hiperplano ¿Vale? ¿Recordáis eso? Bueno, pues ese es, es un caso particular de un resultado mucho más general que vale para cualquier norma y que se puede expresar de esta manera ¿Y qué es la norma dual de una norma? En fin, es una... una ...es una norma que se induce a través de la bola polar... ...un resultado clásico de análisis convexo... ...tampoco vamos a entrar en los detalles... ...todo eso está explicado en los libros clásicos... ...en el libro de Rockefeller... ...al cual le acaban de celebrar... ...su 85 aniversario hace unos días... ...pues que es del 70 ya aparece explícitamente esa fórmula... Y, ...y es clásica en el análisis convexo... ...vale... ...bueno, claro... Cuando uno mira aquí, dice, es que esto es lo que llevo haciendo siempre, ¿no? Esto es un problema de localización, a mí qué más me da que esto sea un hiperplano, que esto sea un punto. Si yo lo que estoy midiendo aquí son distancias, y lo que quiero es minimizar una función que depende de las distancias, pues, claro, eso me permite aportar toda la maquinaria de la optimización, si uno quiere continua, de la teoría de localización, a este problema clásico de análisis de datos. Vale, y eso es lo que, digamos, nuestra, nuestra entrada aquí. En fin, desde el punto de vista de, de que este es un marco suficientemente general, lo que permite ver es que, en realidad, con ese marco, los problemas clásicos que se han estudiado de, de ajuste de análisis de datos, pues es, se obtienen como casos particulares. En concreto, bueno, el de la distancia vertical, pues uno puede escribir la distancia vertical de esta forma. Es verdad que esto no es la norma dual de nada, ¿Vale? este beta es el coeficiente del el coeficiente de la coordenada D pero, pero se escribe en una forma muy parecida ¿vale? tienen la misma estructura el resto de los casos son casos particulares de lo que estábamos diciendo antes, el caso de la suma de cuadrados mínima suma de cuadrados que fue introducida por Gauss, es un caso que corresponde a esto elevando al cuadrado el caso este que estudió Edgeworth que es el de la mínima desviación absoluta que es considerar los valores absolutos de, la, de los residuos también encaja aquí porque sería utilizar como la norma L1, el caso este que han estudiado Hampel y Bersimas Masunder, este de minimizar los cuantiles, minimizar un cuantil de la regresión también entra, luego veréis que esto es un caso particular de mediana ordenada, y este que es el caso clásico de regresión logística, que introdujo Rousseau en el año 84, en su famoso libro este de robas robust regresión, pues también es un caso particular de esto, cuando se utiliza distancia vertical, pero todo esto se puede extender a situaciones más generales. De hecho, esto tampoco es nuevo, si uno escanea la literatura, en la literatura se pueden encontrar también eh, papers que tratan el ajuste y la regresión utilizando al menos distancia euclidea existen papers, por ejemplo, este de Cavalier y, y Melo en el 91, o Van Huel, Van Der Bell en el 91, que utilizan la suma, minimizar la suma de los, de los cuadrados de los residuos, pero considerando distancia euclidea, de punto al residuo. Y, de hecho, en R hay un paquete que se puede utilizar para hacer regresión ortogonal, que sería esto, que se llama pragma. O sea, que si alguien quiere hacer esto, en R hay un paquete que se puede utilizar a nivel de usuario, sin saber realmente... Eh sin saber muy bien lo que hay detrás porque si uno mira la documentación eh, la optimización del modelo se hace de forma heurística y luego veréis que los resultados que da pues no son los exactos se pueden dar resultados mejores vale eh, esto en fin, si uno quiere puede puede hacerlo más general de hecho hace ya un montón de años pues en el 95 con unos colegas de la universidad de sevilla eh, Analizamos el problema de regresión múltiple desde el punto de vista multiobjetivo. O sea, en lugar de agregar los residuos, tratar de encontrar regresores que fueran no dominados en el sentido de Pareto. ¿Cuáles son todos los hiperplanos que uno no puede mejorar componente a componente? Los residuos con respecto a esto. Pues ese es un problema que también está resuelto. Eh, pero bueno, lo que pasaba en ese caso es que el conjunto de regresores que se daba era un conjunto tan grande que daba muy poca información si uno realmente quería hacer algo. Eh, ...algún tipo de predicción o algo así... ...básicamente... ...casi todos los hiperplanos... ...que se podían construir... ...eran pareto eficientes ...se pueden construir, se pueden dar... ...tiene un interés... poco teórico, ¿no? Vale... ...bueno... ...¿cómo se agregan los residuos? ¿Cómo queremos agregar los residuos en este marco teórico? Los queremos agregar con esta función... ...recordar que... ...este su sub i sin el paréntesis representaría el error que se comete con la observación I respecto al modelo que estemos construyendo. Cuando le ponemos el paréntesis, es la notación estándar para estadístico ordenado. Lo que estamos diciendo es el error que al ordenarlo por magnitud aparece en la posición I. Y. y ahora lo que hacemos es que este error que aparece en la posición I lo elevamos a una potencia, a que sea, si queremos que sean residuos cuadráticos, P es igual a 2, pero esa P puede ser genérica, la que nos venga la que, en fin, estimemos que tiene sentido nuestro problema... ...y estos residuos luego los multiplicamos por unos escalares lambda... ...estos escalares son los que hacen que aparezcan diferentes modelos... ...por ejemplo, si todos los lambda fueran igual a 1... ...en realidad el orden aquí no tendría sentido... ...porque una vez que, que todos los pesos son iguales... ...lo que estoy considerando es la suma... ¿Vale? ...y si este P fuera 2, pues lo que tendríamos sería el modelo clásico... De, ...de Gauss, la suma de los errores... ...minimizar la suma de errores cuadráticos... ...¿vale?... ...pero si uno juega con estos lambda ...y con estos P... ...de alguna forma lo que tiene es un marco muy genérico... ...que le permite... ...introducir bajo el mismo modelo... ...los modelos de... ...minimizar mediana... ...porque minimizar la mediana sería minimizar el elemento... ...que está ordenado en la posición... ...n partido por 2... ...o sea, sería poner lambdas 0 hasta el que está en la mitad... ...y por encima lambda 0. ...y entonces ese modelo me minimizaría la mediana... ...si cojo medidas recortadas... ...¿qué hago?... ...los lambda del principio los pongo a cero... ...los lambdas del final los pongo a cero... ...y me quedo solo con los elementos centrales... ...¿vale?... ...y tendría una media recortada... ...en fin, ¿y jugando con los lambdas ...si quiero minimizar el rango de los errores... ...pues cojo el lambda 1 menos 1... ...el lambda n igual a 1... ...y lo que tengo es la diferencia del máximo y el mínimo... ...o sea que con este marco... En esencia, si damos una solución para este, para este marco, tendríamos soluciones para, para muchos problemas de ajuste de puntos por hiperplano. Lo que decía, ¿no? si cogéis lambda esto y p igual a 1, pues minimizáis la suma, si cogéis esto y p igual a 2, pues el, el, la suma de cuadrados, este lambda n1, este 0, pues estáis minimizando el máximo, la regresión con respecto a la máxima, la mediana, medidas recortadas, el rango vale, pues eh, este es el problema el problema consiste en tratar de resolver esto encontrando el beta que hace que esta función sea mínima o sea, minimizar los residuos y de la primera cuestión vamos a suponer que sabemos resolver el problema ¿de acuerdo? ese problema en fin, eh, los que ya tienen una cierta experiencia en optimización ese problema en general no es fácil ¿vale? pero vamos a hacer ...la abstracción de que... ...tenemos un oráculo al que somos capaces de preguntarle... ...y nos responde... Yo, ...yo te doy estos datos y el oráculo te dice... ...este es el beta... ...¿vale?... ...sabemos resolver el problema... ...bien, la siguiente cuestión... ...aún sabiendo resolver el problema... ...ahora tenemos un otra cuestión a resolver... ...y es... ...cuando se hace este tipo de ajuste... ...este tipo de ajuste después se quiere utilizar... ...para hacer predicción... ...o sea... ...de alguna manera nos gustaría saber cuál es la respuesta que da el modelo a un dato que yo tenga ¿Vale? o sea, hemos hecho el ajuste y ahora introducimos un dato pero lo que queremos saber es cuál sería la respuesta del modelo a este dato bueno pues eso en el caso de, de la regresión clásica es muy sencillo porque es simplemente el punto que corresponde a la proyección vertical ...en el caso este es un poco más complicado... ...porque si uno quiere hacer respuestas... ...las respuestas... ...son la proyección en el sentido de la norma... ...¿vale?... ...o sea que lo que hay que hacer es encontrar un punto... ...¿cuál es la respuesta del modelo?... ...la respuesta del modelo es... ...el punto más cercano... ...sobre el modelo al punto que estoy considerando... ...claro... ...en el caso vertical eso es muy fácil... ...porque simplemente evaluar los puntos... sobre el plano, ...pero en el caso este... es. ...digamos no es tan fácil... ...entonces la primera pregunta que nos hicimos es... ...¿es posible dar respuesta a cuál es la respuesta del modelo a una observación?... ...y sí, es posible... ...y se puede dar una fórmula cerrada... ...¿vale?... ...se puede dar una fórmula cerrada... ...que tiene esta expresión... ...como veis aquí aparece la distancia... ...aquí aparece el punto... ...estas son las expresiones, las coordenadas del punto... ...al que yo le quiero encontrar la respuesta en el modelo... ...esta es la distancia del punto... ...sobre el modelo... ...y aquí aparece una constante... Esa constante depende de la norma, pero también se puede determinar, es explícita. Es simplemente la evaluación de este hiperplano sobre la bola unidad de la norma. Uno evalúa eso, eso le da un valor y esa es la constante que me permite calcular la respuesta. O sea que, en general, el problema de dado un punto cuál es la respuesta está bien determinado, se puede hacer. También se pueden eh, calcular variaciones marginales. Es decir, cómo cambia esto, cuando cómo cambia la respuesta cuando yo modifico eh, una... ...una de las coordenadas del modelo, que eso no es más que calcular derivadas parciales... ...pero en el momento que tenemos una expresión explícita de la respuesta... ...que depende de las variables del modelo, calcular derivadas parciales es fácil... ...o sea que se pueden calcular también fácilmente variaciones marginales en el modelo. Estas fórmulas que dependen, en ese caso dependían de la evaluación... ...sobre la bola unidad de un hiperplano, se pueden hacer absolutamente explícitas... ...o sea, fórmulas ya sin tener que hacer esa evaluación... ...en el caso de normas de la familia LP la norma L1 de Manhattan, la norma Euclidia, cualquier, cualquier norma de la familia LP se puede calcular y se tienen expresiones explícitas donde se puede calcular explícitamente cómo es la constante que hay que utilizar para, para calcular el modelo. O sea que todo eso es posible y se pueden calcular eh, explícitamente. La siguiente pregunta es que, bueno, si hemos hemos dado respuesta a esta es, vale, eh, y el oráculo a este al que le preguntamos, tengo los puntos, cuál es el modelo, ¿se puede decir algo más? Sí, se puede decir algo más. O sea, este oráculo se puede hacer explícito. Se puede escribir un modelo de programación matemática, se puede escribir un modelo de programación matemática al que se le pueden introducir los datos que tenemos como input y resolviendo el modelo de programación matemática obtenemos como solución el beta. ¿Vale? ...el modelo tiene esta expresión... ...yo no voy a entrar ahora en, en comentar... Eh, ...en fin, de nuevo, para los para los expertos en, en optimización... ...básicamente lo que se está representando aquí es... ...aquí estamos representando los residuos... ...y con estas restricciones estamos representando el orden, ¿vale? Dicho así es un poco críptico, pero... ...en fin, llevaría un poco de tiempo comentar cómo se puede expresar el orden en función de, de restricciones lineales con variable entera eso es eh, una cosa que en el mundo de la localización yo creo que, que ahora ya es estándar pero son detalles técnicos que a vosotros creo que en este momento no no tienen no son relevantes ¿vale? el caso es que se puede escribir esto y este problema es explícito ¿cuál es el inconveniente de este problema? de nuevo para los expertos este problema tiene variables binarias. Estas omegas son variables binarias, aunque aparecen aquí en restricciones lineales, pero son binarias. Eso quiere decir que tiene una parte combinatoria. Y luego tiene otra parte, que es esta de aquí, en la cual tenemos restricciones lineales. El valor absoluto en esencia es una restricción lineal, pero aquí aparece algo que está dividiendo. Son variables que aparecen en el denominador de una expresión. Variables que aparecen y aparecen a través de una norma. La norma esta es convexa y tal, pero aparece algo dividiendo. Eso hace que el problema sea difícil. Este problema es un problema que en general, para, para normas de la familia LP, salvo algunas, este problema es NP duro. ¿De acuerdo? Es NP duro. Porque esta función, esto es el complemento de, en fin, de una función convexa y, y... es un problema... tiene mala sombra, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta es difícil, estas no son difíciles, aunque aparezcan aquí, que parece que son polinomios, pero estas restricciones son de las que se llaman eh, conos de segundo orden rotados, se pueden reescribir y estas son manipulables. O sea que, en esencia, de aquí para abajo es un problema difícil, pero de los que se saben manejar y vienen ya implementados en los solvers, esta restricción de aquí hace que el problema sea eh, extremadamente duro. bueno, simplemente unas palabras de, eh, hasta ahora he hablado de regresión unidimensional ¿qué pasa cuando en lugar de un hiperplano quiero introducir más de un hiperplano? en la teoría clásica eso es lo que se llama en el caso de dos variables la literatura le llama clusterwise regresión o también segmentación en el caso del que se quieran poner eh, poligonales a trozos y hay una cierta, algunos resultados en realidad este problema pues como he dicho antes lo que trata de hacer es identificar el patrón y ajustar ¿vale? luego diré un poco más de cómo se resuelve la siguiente pregunta que queríamos resolver o responder era sobre la bondad del ajuste sobre el coeficiente de determinación es posible definir un coeficiente de algo que sea que me permita medir la bondad de un ajuste en el caso lineal pues existe el coeficiente de determinación ...aquí se puede reproducir el coeficiente de determinación... ...y basta con irse a lo que significa... ...el coeficiente de determinación es la aportación que hace... ...el modelo que considera todas las variables... ...con respecto al modelo en el que no se considera ninguna de las variables... ...si, si, si, si nos vamos al origen, no a las fórmulas que utilizamos normalmente... ...pero eso es lo que representa... ...es cuánto aporta utilizar todas las variables dependientes el modelo que utiliza todo esto frente al modelo que no utiliza ninguna. Se hace el cociente de esto y se hace como lo máximo que puede valer es 1, 1 menos eso y nos da algo que está escalado entre 0 y 1. Lo más próximo a 1 lo quiere decir es que el modelo ajusta muy bien, próximo a 0 quiere decir que utilizar las variables prácticamente no nos dicen nada. Porque si, este, si esto es 0 eh, ¿vale? si es, eh, es porque utilizar todas las variables es prácticamente igual a no utilizar ninguna variable y entonces quiere decir que el modelo es malo. ...eso es la idea del coeficiente de determinación... ...bueno, pues... ...¿qué hicimos?... ...pues lo que hicimos fue eso... decir ...bueno, vale... ...esto es la solución de nuestro problema... ...el fi estrella... ...y esto es... ...la solución del problema que no utiliza variables... ...bueno, pues vamos a ver qué es el problema que no utiliza variables... ...pero claro, el problema que no utiliza variables es simplemente considerar... ...que estoy tratando de ajustar... ...la variable independiente... ...que en nuestro caso es la que está en la posición de ...con respecto a... ...constantes... ...ese es un problema unidimensional... En localización, ese es el problema de resolver un problema de localización sobre la recta. Trata de encontrar beta cero que minimice una función de las observaciones, que son las observaciones con respecto a la décima coordenada. Bueno, pues ese problema es un problema que se sabe resolver bien en el caso de la mediana ordenada. Y de hecho, en el caso clásico es la mediana de los puntos. el que minimiza la suma. ¿Cuál es el punto que minimiza la suma de la distancia a todos los puntos sobre una recta? La mediana. En el caso general, cuando o sea, aquí se utiliza una función diferente que es de mediana ordenada, ese, ese punto no tiene nombre, pero se puede calcular. Uno puede hacer un algoritmo que consiste en ordenar los puntos sobre la recta y calcular unas intersecciones, todo eso se puede hacer en algo que tiene una complejidad n cuadrado sobre el número de puntos. O sea que un algoritmo fácil me permite evaluar esto. Eso quiere decir que si sé resolver el problema... Del ajuste, este problema también lo sé resolver y entonces soy capaz de calcular el coeficiente de determinación. O sea que también sé evaluar cómo, de bueno, es un ajuste cuando cambio esta función de agregación y cuando cambio también los residuos. ¿Vale? Lo que os he comentado antes es que este problema era difícil. Eh, ¿Vale? Y volvemos hacia atrás. Este problema era difícil porque esta restricción es difícil. Y esto es difícil porque esta expresión que hay aquí depende de la norma dual de otro, que puede tener una expresión compleja. Incluso en el caso de normas LP, los duales de normas LP son normas LQ con Q y P, 1 partido por P más 1 partido por Q igual a 1, lo cual quiere decir que aquí lo que tenemos son raíces, cuésimas de exponentes, ¿vale? problemas difíciles. O sea, algo, un cociente de cosas complicadas. Entonces, resolver ese problema en general es difícil, pero, pero no quiere decir que uno no pueda dar soluciones buenas. ¿Cómo se pueden dar soluciones buenas? Una forma es considerar que la norma que voy a utilizar es de las que se llaman poliédricas. Y una norma poliédrica, una norma es, ¿vale? Tengo una bola unidad y lo que hago es que escalo... ...con el funcional de Minkowski para capturar los puntos... ...y eso me da la, el valor de la norma... ¿no? ...la homotecia de la bola me da el valor de la norma... ...cuando lo que tengo es una norma poliédrica... ...lo que estoy diciendo es que la bola que voy a utilizar... ...es un poliedro... ...vale, o sea, quiere decir que tiene caras planas... ...y si tengo caras planas, eso quiere decir que tengo una representación... ...a través de desigualdades lineales... ...simplemente un, inter, un poliedro es una intersección de semispacio... ...o sea, un conjunto de, de desigualdades lineales... ...y si esa norma es poliédrica, su dual es poliédrica... ...y la representación es lineal... ...y si tengo una representación lineal... ...entonces... ...lo bueno que tiene una representación lineal... ...es que lo que aparece aquí abajo... ...va a ser... ...una función lineal... ...algo que puedo representar como una función lineal... ...claro, si yo esto... ...que es una función lineal... ...lo normalizo... ...a uno, porque a mí me da igual... Es decir, el mismo hiperplano representa un hiperplano que esté normalizado a 1000 que, que, que, que normalizado a 1. Si esto lo normalizo a 1, ¿vale? Me puedo quitar el denominador. Y lo que tengo que hacer es poner aquí que la norma dual de este hiperplano vale 1. Pero si esto es lineal, aquí lo que tengo es una restricción lineal de igualdad. Y cuando las restricciones lineales de igualdad se pueden manipular. ¿Vale? En el caso que tenga una, una, una norma cualquiera, restricciones una función convexa igual a un valor eso no se puede manipular porque eso ni es convexo ni es cóncavo ni nada, es simplemente una cosa per perversa, pero en este caso es posible manipularlo. Entonces, en el caso poliédrico, en el caso poliédrico uno puede escribir explícitamente el problema y es uno de los problemas ...razonablemente manipulable... ...en el sentido de lo que lo tengo aquí... ...son las restricciones de orden... ...estas que yo decía antes... ...que dependen de algunas variables binarias... ...y restricciones lineales... ...unas restricciones... ...que son de cono de segundo orden... ...que son los de... ...cuando quiero elevar a potencia... ...los residuos... ...y después las restricciones que representan... Eh, ...la norma poliédrica... ...vale... ...o sea que este tipo de problema... ...es un problema... ...que hoy en día se le puede pasar a un solver... ¿vale? ...o sea que este problema... ...cuando yo tengo una norma poliédrica lo cogemos, lo codificamos, se lo damos a Gurobi y Gurobi nos da la solución, nos dice fia estrella vale tanto, estos son sus coeficientes vale, o sea que este es un primer avance, ¿y qué pasa? pues que el siguiente avance es si yo sé resolver un problema con norma poliédrica en realidad puedo aproximar cualquier problema aunque no tenga norma poliédrica porque cualquier convexo se puede aproximar hasta cualquier nivel de, de precisión simplemente inscribiendo un poliedro con suficiente número de caras. O sea que desde el punto de vista formal, tengo una forma de aproximar el caso que no sabía resolver. En el mundo de análisis de datos ya estaríamos contentos, diríamos, ya hemos aproximado esto, ya lo aplico y esto empíricamente funciona bien. Pero aquí podemos hacer más, porque se puede acotar el error. O sea, uno puede decir, no solo... Aproximamos heurísticamente esto, sino que yo sé que cuando hago esto con suficiente número de caras, este número de caras, el error que cometo está acotado por este valor, ¿vale? Y eso es lo que hicimos también. O sea que de alguna forma hemos desarrollado una metodología que es capaz de aproximar y acotar el grado de error. ¿Vale? Bueno, esto es la idea, ¿no? Tiene una norma como esta y lo que trata de hacer es ajustarle una bola poliedrica que yo sé resolver, una por dentro y otra por fuera, de forma que cuando yo resuelvo los dos problemas, el de la, la norma escrita y la circunscrita, las diferencias de los radios de estas bolas me permiten acotar el error que cometo en la, en la aproximación total. ¿de acuerdo? Bueno, esto es toda la teoría, estos son los resultados que dice la teoría. Eh, bueno, y esto ya está, ¿no? Esto es una forma de medir el error estándar que se comete cuando se hacen estas aproximaciones, simplemente calculando la diferencia entre lo que sería el valor real y el valor de la norma aproximada, dividido por el error real. Esto es una medida adaptada de un trabajo de Love, de Love y Morris para el caso de aproximar normas poliédricas. Y aquí vienen ejemplos, ejemplos de datos. En fin, voy a ir rápido porque quiero pasar a la parte, a la parte del caso multi-source. Multi este es un conjunto de datos clásico en lo que se llama regresión eh, robusta que corresponde a las estrellas de un clúster de cirrus eh, que, que utilizó Humphreys en el año 78 estos son mediciones de dos coordenadas una es la intensidad de la luz de la estrella y otro es la temperatura ...en la superficie de la estrella... ...y esta, Rousseau utilizó y Humphries utilizaron estos datos... ...porque se ajustan muy mal con los modelos clásicos... ...el modelo de, de regresión mínimo cuadrática de Gauss... ...ajusta muy mal en este, en este en este conjunto de datos... ...entonces aquí lo que esta tabla presenta... ...voy a poner todas las tablas... ...esta tabla presenta el modelo... ...con la, la función de agregación la suma... ...aquí midiendo los los residuos con... Estas son las normas que estamos utilizando. Esta sería la norma Euclidea, esta sería la norma LP 1.5, esta sería la norma LP igual a 3. Y para aproximar estos, que estos son los problemas que, que no sabemos resolver exactamente, utilizamos poliedros con este número de caras. Este N me dice un poliedro con 16 caras para aproximar la norma L1.5 o 80 caras o 320 caras. ¿Vale? Esta columna me da los coeficientes del modelo, Esto me da el valor, vale, el, el valor óptimo, lo que sería la suma, la agregación de todos los errores, esto es el, el coeficiente de determinación de los modelos, estos son los radios de la aproximación, el tiempo que tarda en resolverse el problema utilizando los solvers, y aquí el error estándar, medido con la medida esta de... En fin, como veis... Para el conjunto este de estrellas, que es no sé ahora mismo cuántos puntos son, son como unos 100 no son muchos puntos, son como 100 puntos o así. Resolver los modelos estos eh, se hace en 17 segundos, o sea que es algo que uno se puede permitir. Coges, está, 17, hombre, hay que esperar, un, no es inmediato, no hay una fórmula, pero 17 segundos es algo razonable. Y fijaos que con 320 puntos el error estándar es del orden de 10 elevado a menos 10. O sea que lo que estamos, la aproximación que estamos dando es, Así perfecta. Eh, aquí hay otros resultados utilizando otras funciones de agregación. Aquí, esta era la suma, esto es la suma, el máximo, el cacentrum que es simplemente considerar la suma de los k mayores errores y despreciar los errores pequeños y esto es el anticacentrum, esto es simplemente minimizar la suma de los errores pequeños despreciando los errores grandes. Vale, pues Los resultados son similares, los errores estándares ¿veis? son pequeñísimos utilizando por ejemplo eh, poliedros con 480k. Esta es la comparación de nuestra metodología con la, la metodología que está implementada en R. El método que hace regresión ortogonal en R se llama pragma. Es un, un paquete que está disponible en el cerran eh, Cuando se le pasan los datos de las estrellas de Humphreys con el modelo clásico de Gauss, minimización de la suma de los errores cuadráticos, el modelo perdón, cuadráticos pero no de distancia vertical, de distancia ortogonal el modelo este pragma devuelve este modelo con esta, esta, este valor de los residuos, el error total esto no es óptimo ¿vale? el modelo tampoco sabemos si nuestro modelo es óptimo porque estamos utilizando una aproximación con 320 caras a la norma euclidea. pero fijaos que, que hay 0,33% 0,33 sobre 3 de mejora ...con respecto al modelo que, que da el pragma, o sea, lo cual refuerza la idea de que lo que están haciendo... ...es resolviendo de alguna forma heurística, o sea, que cómo optimizan el problema resultante no se sabe... ...de hecho en la documentación no dicen cómo, cómo se hace. Bueno, aquí hay muchísima, en fin, hasta cansarse... Hemos hecho muchos experimentos utilizando otro conjunto de datos clásicos, el de Darwin-Watson, que corresponde a la, al consumo de bebidas espirituosas en el siglo XIX en Inglaterra en función de la renta y de los precios de las bebidas, que es un conjunto clásico también. Y luego hemos hecho experimentos con datos, datos sintéticos en dimensión 2 y dimensión 4. Estos son generados sumando variables normales y luego introduciendo perturbaciones, o bien a la variable dependiente o bien a la variable independiente. ...para ver cómo de robusto son los modelos... frente ...y hay, ahí en fin, representamos montones de cosas... ...pero esto me voy a permitir que me lo salte... ...aquí hay, bueno, estas, estas figuras son interesantes... ...porque se ven cómo ajustan a los modelos de Darwin-Watson... ...cómo se ajustan los distintos funciones de agregación... ...con distintas distancias... ...esto corresponde a distancias verticales... ...esto corresponde a medir con la distancia L1... ...con la distancia L infinito... Con la distancia euclídea o con otras distancias. Y como veis, y estos son los distintos modelos, el azul sería la suma, el verde sería la suma, el azul sería el máximo, este sería la suma de cuadrados. Entonces, como veis, por ejemplo, con distancia L1, veis esto es utilizar residuos L1 en lugar de residuos verticales. Estos son residuos verticales. Con residuos verticales ningún modelo ajusta bien los datos. ¿Veis que hay un montón de observaciones que están lejos de los hiperplanos? para cualquier función de agregación. Sin embargo, si se utiliza distancia L1, hay muchos modelos que van muy bien. Y si se utiliza distancia L2, si los residuos se miden ortogonalmente, entonces los modelos ajustan perfectísimamente. Bueno, o sea que, que tiene sentido replantearse el hecho de distancias verticales a otras distancias diferentes. Y hoy en día, con las herramientas de la programación matemática, eso no es un impedimento. ¿vale? Eso se puede hacer. En fin, aquí hemos hecho los plots, esto... Bueno, me voy a muchas cosas, si tenéis interés, el paper, si queréis, después discutimos. Eh, una cosa que no a la que no hemos sabido dar respuesta, claro, ¿qué se cuenta? Se cuenta lo que uno sabe resolver. ¿Qué es lo que no se cuenta? Lo, lo, que, lo que no sabe resolver. Pero aquí, como estamos entre amigos, una de las cosas que no, no hemos sabido resolver es... ...las distribuciones de los residuos cuando utilizamos... ...distancias diferentes de las verticales... ¿Vale? ...¿cuáles son las distribuciones de residuos?... ...¿eso tiene alguna distribución conocida, se ajusta?... ...¿se puede probar alguna teoría estadística que me permita hacer... ...inferencia sobre estos modelos?... ...no sabemos... ...¿vale?... ...sí hemos hecho pruebas empíricas... ...hemos cogido los residuos... ...de muchos problemas... Eh, ...utilizando nuestras distancias... ...y hemos hecho el test de Mann-Whitney ...con respecto a los residuos que se obtenían... ...utilizando la distancia vertical... ...en todos los casos... ...lo que nos sale... ...es que la hipótesis nula... de ese, ...proceden de la misma distribución... ...no se puede rechazar... ...vale, a un nivel de significación del 5%... ...eso es lo máximo que... ...pero no sabemos... O sea, no, no, ...no somos capaces de probar que eso tenga una distribución... ...es eso, eso... eso. Sí. ...hemos hecho Mann-Whitney. No, yo digo, no ah, para ah una buscar distribución no, no, no hemos hecho eso o sea, lo que sigo observando no para eh. no, sería una <risa> posibilidad, no no hemos hecho eso no. y es un problema yo creo interesante porque sería, en fin, abriría una nueva una vía nueva, sería la, la vía inferencial, ¿no? que, que aquí solo está análisis de datos la segunda parte, en breve, yo creo que tengo como 10 minutos o más más ah estupendo vale pues nada preparado <risa> la segunda parte tiene que ver con el cuando uno quiere hacer eh, ajuste pero pero pero multifacilidad que, que decimos nosotros multisource que dice el, el análisis de datos multisource regresión con fuentes múltiples cómo hacer el ajuste con varios hiperplanos o sea ...que corresponde a esta idea geométrica... ...yo tengo un conjunto de puntos y... ...en fin, unos proceden de una fuente... ...pero eso no lo sabemos... ...sabemos que proceden de distintas fuentes... ...pero no sabemos cuáles son... ...los que vienen de una fuente y los que vienen de otra... ...y queremos que el modelo detecte eso y además ajuste... ...¿qué es lo que habían hecho antes en la literatura?... ...lo que se había hecho en la literatura... ...incluso versimas y gente muy sesuda... ...era considerar los problemas de forma secuencial... Eh, ...primero hago el clustering... Hago un camino que me detecte cluster y una vez que tengo los clusters pues hago ajustes en cada uno de los clusters Y después, pues puedo hacer la idea del de algoritmo de Maranzana. Pues ahora hago uno intercambio, que es esto, pues cojo uno que no esté bien clasificado con respecto a esto y lo paso al otro. Y ahora reajusto los clusters y reajusto... ¿vale? O sea, es que sería un procedimiento... Y, y realmente yo he visto los resultados que tiene Versimas sobre haciendo este tipo de cosas y los resultados que dan son bastante buenos pero claro, o esa no es la forma de nuevo, desde el punto de vista de análisis de datos ya estamos contentos porque lo que queremos hacer es usted me da una masa de datos y, y me tiene que decir estos van a un sitio, estos van a otro y esto se ajusta por aquí, esto se ajusta por allí si esto funciona, déjalo ¿vale? ya está, estamos contentos eso es lo que hace Google Google, Amazon ...no importa... ...la matemática que hay detrás de eso no importa... ...lo que importa es... ...el sentido... Eh, <coughs> ...práctico... ...que hace falta resolver el problema... ...y si es, con esto se gana dinero, ¿qué más da?... Bueno, ...está resuelto el problema... ...y está bien... ...lo que pasa es que a nosotros nos debe preocupar lo otro... ...y aquí es, y vuelvo otra vez al, al punto de inicio... ...tenemos mucho que decir los matemáticos tenemos mucho que decir en la nueva era que se abre sobre la inteligencia artificial y el análisis de datos hay mucho que decir porque el fundamento teórico de lo que se está haciendo está por describir o sea, eso está por describir ¿dónde está el fundamento teórico de los algoritmos de Amazon? desde luego, si lo tienen lo tienen escondido y no lo van a patentar es a lo mejor los de Amazon no podemos aspirar a, a desvelarlo o a revelarlo pero hay muchas cosas en donde sí podemos aspirar a decir esto que se está haciendo así, en realidad se debería hacer así y ese es, yo creo, el campo en el que vamos a tener una entrada en los próximos 10 años de financiación y es muy importante porque la financiación en el ámbito europeo de los próximos 7 años, el próximo marco Horizon Europe uno de los tres pilares de financiación es inteligencia artificial, con ese nombre, inteligencia artificial. Otro es sostenibilidad, no sé qué, y otro es gobernanza. En esto de sostenibilidad y gobernanza nosotros tenemos muy poco, bueno, en fin, punto de vista de los matemáticos, teóricos, no tenemos mucho que decir, pero en inteligencia artificial sí. Y tenemos que aspirar a que una parte de eso revierta sobre nuestro campo, porque si no, se lo van a llevar otros. Se lo van a llevar otros. Entonces, algo deberíamos capturar, ¿no? y además yo, en fin, yo creo que es natural también ¿no? o sea, nuestra aportación desde luego no puede ser competir con lo que hace la gente que se dedica a ciencia de la computación porque ellos van a resolver el problema y, y lo hacen bien y lo hacen muy bien pero el explicar todo eso el que se construye una teoría consistente es importante yo creo que ahí podríamos aportar mucho bueno, desde, de nuevo esto es lo que tratamos de hacer aquí el, el multisource este, Versimas y, y colaboradores suyos en el MIT ...han hecho algoritmos heurísticos y tal... ...que funcionan razonablemente bien... ...esto es tratar de decir... ...cómo se puede hacer este problema de forma exacta... ...yo lo que quiero es hacer la clasificación... ...y el ajuste simultáneamente... ...vale, no, no en secuencial... ...entonces el marco es... ...tengo un conjunto de observaciones... ...vale... Eh, ...las observaciones están indexadas en I... Y, ...y L son las distintas variables... ...que mido en cada observación... ...y lo que quiero es ajustar... Sé que hay p-fuentes y lo que quiero es que el modelo detecte la fuente y me dé, además, la, el ajuste. Para eso se... En fin, esto es un poco más. Para eso se utilizan unas variables que son los beta estos. Estos beta L representan los coeficientes de los hiperplanos que vamos a ajustar. Estos SUI representan el residuo, el error de la observación i. Y estos U sub VI, U son variables, digamos... Eh, no son artificiales, son variables que necesita el modelo para representar el orden. Auxiliar, auxiliar vale. Tampoco son auxiliares en el sentido, son. No, a ver, no, no encontraremos la palabra aquí entre esta audiencia. Si tiene un nombre, son variables. Usui v sub i y u sub k son las variables que se van a utilizar para representar la ordenación de los residuos. vale, O sea, que son variables que son importantes en el modelo. e sub i son los residuos y los betas son las variables que se utilizan para los coeficientes. Ahora, el, este modelo lo que trata de hacer es asignar, como hay p modelos, una decisión que tiene que tomar es cada observación a qué modelo se asigna. Porque solo se va a medir el residuo con respecto al modelo que produzca el menor error. Esas variables son las variables Z y J, que valen 1 cuando la observación Y se, asign, se asigna al modelo J y 0 en caso contrario. Y luego, en fin, tenemos que tener cuidado de que eso realmente represente la asignación al modelo más cercano. Como hemos visto antes, lo que vamos a utilizar son residuos generales, en el sentido de que no van a ser verticales, vamos a utilizar residuos que tengan que ver con distancias. La, ¿Las variables Z no son observables? No se previsten. Las variables Z no son observables. Son variables no se sabe, porque no sabes quién es el modelo dado un modelo dado un modelo, sí que eres capaz de evaluar porque calcula las distancias y, y sabes, pero esas variables las tiene que determinar también el modelo y las distancias las vamos a medir como he, como he dicho antes, a través de la distancia en el sentido de distancia al punto más cercano del modelo bueno, la primera cosa esto nos gusta mucho contarlo es cómo se representa el orden. Si queremos representar el orden, una forma de representar el orden es mediante este conjunto de restricciones. O sea, si uno quiere representar esta función ordenada, de los lambda por los errores ordenados, esto en esencia es simplemente... Si los, si los lambda estos son monótonos, si tienen esta ordenación, hay una desigualdad clásica eh, que me permite reescribir eso como un problema de asignación si yo quiero hacer esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? lo que tengo que hacer, como yo sé que el valor máximo que puedo obtener es asignar el residuo más grande al, al lambda más grande, el segundo al segundo eso es lo que me da el, el valor más grande de esta función ¿vale? si los lambda están ordenados, para que esto sea máximo lo que tengo que hacer es poner el residuo más grande multiplicado por este, el segundo más grande por el segundo pues si, si basándome en esa desigualdad lo que puedo hacer es escribir esto como un problema de asignación ...un problema de asignación en el que lo único que tengo que decir es... ...el I representa el residuo, el K representa la posición... ...el problema de asignación es asignar cosas a cosas... ...aquí asignamos residuo a posiciones... ...estas son las variables de permutaciones... ...que están representadas aquí, este es el polítopo de Kirchhoff... ...este de las permutaciones... ...que es totalmente unimodular... ...o sea que aunque estas P y J yo quiero que... ...que, que valgan 0,1... ...en realidad... ...como esto es totalmente unimodular... Y los, y los lados derechos son enteros pues resuelvo el problema de programación lineal y gratis ya me da que los P son 0,1 o sea que esto es un problema es un problema de programación lineal con restricciones continuas al cual le puedo asociar un dual ¿vale? existe un dual de este problema y el dual es este bueno, aquí habría que decir que los P están bueno, los P son mayor o igual que 0 no, no, sin, sin comentario <risa> ¿Vale? eh, entonces, este problema es una buena representación, porque ese problema esas son las variables u y v, si yo quiero representar orden, lo único que tengo que hacer es decir yo mi función es optimizar esto en lugar de poner esto que no se sé representa lo pongo esto y este conjunto de restricciones y ya he representado el orden ahora meto los SUI. Que, ...que se miden con respecto al, al, al operador este que yo tenía... ...¿vale?... ...con respecto a las distancias estas que tenía en la expresión... ...y ahora pues digo asignación al más cercano... ...¿cómo hago asignación al más cercano?... ...pues así por ejemplo... ...por ejemplo... ...y... ...hay otras muchas formas de hacer representación al más cercano... ...pero esta es una... ...y entonces tengo una representación de mi problema... O sea que ahora lo que tendría que hacer sería resolver esto. ¿Vale? Bueno, resolver eso no es tan sencillo. Aquí voy a ir también muy rápido. No es tan sencillo porque... Por esto, ¿no? Porque hay que representar esto, hay que representar el máximo... En fin, hay muchas cosas... En el, caso de, en el caso general que tenga normas genéricas incluso más complicado pero incluso considerando normas poliédricas hay que hacer representaciones de esto pero eso se puede hacer uno se pone ahí con el pico y la pala y con paciencia consigue hacer una representación y eso le da este problema ¿vale? este problema es una formulación en variables enteras 0-1 y continuas que son un problema de programación lineal mixta entera que resuelven los solver uno lo coge, se lo pasa a su solver favorito y, y lo puede resolver ¿hasta dónde se puede resolver esto? es la pregunta que uno se hace ¿hasta qué tamaño de conjunto de datos? 50 es el límite 50 puntos ¿vale? Uno 50 puntos entre 5 y 10 hiperplanos y si le, le damos suficiente tiempo pues esto lo resolvería ¿no? pero a partir de ahí ...no se puede... ...exactamente, o sea, no se cierra el gap... ...esto se pone ahí a iterar, no sé qué y tal... ...empieza a abrir un árbol... ...no cierra el gap. Eh... Entonces, bueno, ya esto... es ...un poco más técnico, voy a ir muy rápido... Ese tipo, de, ...ese tipo de problemas se puede reformular... ...utilizando otras herramientas de programación matemática... ...con idea de resolver problemas un poco más grandes... ...¿cuánto más grande? ...pues no mucho más grande... Pero un poco más grande sí, y en menos tiempo también, ¿no? Y con menos gap. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, pues se puede hacer utilizando una, una reescritura del problema como un problema de set partitioning, de particionamiento. Un problema de particionamiento en el que las variables que voy a utilizar, voy a utilizar una variable por cada posible clúster. ¿Vale? Imaginaos... ...no sabemos quiénes son los clústeres... ...pero los clústeres son subconjuntos de las observaciones... ...cada vez que tengo un subconjunto de observaciones... ...digo esto es un clúster y estos van a ir... ...a un modelo... ...entonces si uno hiciera eso... ...lo que tendría sería... ...también siendo todo esto es bastante... ...por lo menos intuitivamente... ...si, si hiciéramos eso y supiéramos representar... ...los costes... ...en realidad lo que tendríamos que hacer sería poner una variable por cada subconjunto ¿cuántos subconjuntos hay? hay muchos, 2 elevado a n tendríamos un número exponencial de variables pero estas variables me dirían esta y si al final el modelo la elige quiere decir que todos los, todas las observaciones que van en ese conjunto S van a ir asignadas al mismo hiperplano el modelo tiene que elegir de entre todos esos los que correspondan ¿Vale? y eso se puede escribir simplemente utilizando este conjunto de restricciones que son restricciones de que todos los individuos tienen que estar en algún conjunto, ¿vale? Y que como mucho voy a construir, al final voy a elegir solo P conjunto. Porque solo quiero construir P hiperplan. ¿Vale? Esto representa el orden que esté ordenado y esto pues representa bien la función objetivo. Y este modelo es un modelo muy compacto que funciona razonablemente bien, solo que tiene un inconveniente y es que hay tantas variables como subconjuntos. Y si tienen 50 puntos, 2 elevado a 50, pues se convierte en un monstruo y no se puede meter a un ordenador. Entonces, para resolverlo, pues, hay que utilizar técnicas propias de descomposición. Y de nuevo, para los expertos, este es un modelo clásico que se resuelve utilizando Branch and Price. Se hace por generación de columnas. ¿Vale? Se coge un, conjunto, un subconjunto de columnas, se empieza ese modelo más restringido y a través de los costes reducidos se van identificando si hace falta añadir más columnas o no se hace iterativamente y con paciencia pues esto se implementa con mucha paciencia se implementa en Skip que es un software desarrollado por el ZIB en Berlín y, y se pone en marcha y se le da al botón y se ponen meses y meses de computación y, y se obtienen unas tablas al final de la presentación, bueno, en el cual se muestra que se puede resolver problemas con 50 puntos. ¿vale? ¿Y qué pasa si tenemos más de 50 puntos? ¿Qué se puede hacer? Pues se puede dar una teoría del error que se comete cuando se hace agregación. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos muchos puntos? la teoría del punto gordo esa es la teoría del punto gordo hay muchos puntos pues cojo muchos puntos y hago un punto gordo ¿cuántos puntos gordos puedo manipular? 50 pues ustedes me dan el conjunto de datos que quieran y yo agrego por mi metodología favorita que puede ser el camino como ustedes quieran y agrego los puntos a puntos gordos a cada uno de estos puntos le pongo un peso que va a representar los puntos que realmente he agregado y entonces se lo paso al modelo y el modelo resuelve el problema con los puntos gordos ¿vale? me da los hiperplanos y son unos hiperplanos que bueno, no son los hiperplanos de verdad, pero son los que puedo obtener pero lo bueno es que se puede aquí hay que ir rápido No, esas son las tablas, pero claro, yo ya sabía, ya sabía que no iba a llegar a las tablas. Lo bueno es que se puede estimar el error. ¿vale? Se puede dar una, una, una medida de ese error. La medida de ese error se puede escribir en forma de un teorema y tiene que ver con algo que, que mide la máxima distancia entre los puntos que había originalmente y los puntos que hay representados en el modelo, el punto gordo. ¿Vale? en función de la evaluación de ese punto gordo sobre la función que estoy optimizando y, y eso es un error teórico ¿Vale? o sea que, de nuevo eh, si yo tuviera que hacer esto ya estaría contento con cojo los puntos, los agrupo, resuelvo y ya doy los hiperplanos ¿no? pero si queremos explicar un poco más qué es lo que estamos haciendo debemos dar, aportar el valor que tiene el conocimiento matemático y yo creo que la teoría de el este punto gordo eh, es interesante ...el error teórico que da es un error teórico... ...vale, o sea que luego en la realidad... ...los errores siempre son menores... ...estos son por ejemplo... ...agregación de, de 50 puntos... ...para poder calcular los resultados... ...agregándolos a 20... ...y resolviendo el modelo de los puntos gordos agregados... ...para distintos tipos de función objetivo... ...y para distintos tipos de hiperplano 2 y 5... ...y, y puede verse que en algunos casos... ...el error que sostiene es incluso negativo... ...en el sentido de que el modelo de 50 puntos... ...en dos horas no se ha podido resolver exactamente... ...pero cuando evaluamos los puntos de verdad... ...sobre el modelo obtenido con 20 puntos... ...se obtiene una estimación mejor... ...obtenemos menos error... ...o sea, quiere decir que... ...que a veces incluso cuando el modelo exacto... ...con 50 en dos horas no se resuelve... ...a veces estos modelos son costosos... Resolver el modelo agregado me da mejores predictores que, lo, que los modelos con los datos originales. Evaluados. O sea, los puntos evaluados, los puntos de verdad evaluados sobre este modelo dan menos error que sobre el modelo. Claro, eso si hubiéramos resuelto exactamente no pasaría, pero es que a veces con 50 puntos no se puede resolver los problemas optimalidad. Bueno, esto sigue y sigue, ¿no? Y... En fin, que calcular y ilustrar cómo se ha hecho la implementación esta técnicamente con el Branch and Price esto eh, da para para una charla más especializada pero yo creo que es un buen momento para terminar o sea, la conclusión es que, que la teoría de optimización realmente ayuda en el análisis de datos que la gente que se dedica a esto puede aportar y tiene que aportar y la forma De, de diseño fijo o, o de diseño aleatorio. Es decir, de todas las variables que tú tienes X, si una las consideras aleatoria, por ejemplo, normal, y las otras son determinísticas, Eso sería lo más fácil, ¿no? Ese sería el equivalente de la renta de revisión al diseño fijo. Porque el otro caso sería que el, el justo todas las variables X sean, a lo mejor, conjuntamente normales. Y eso lo complica un poco. Pero fíjate que si se hacen hipótesis paramétricas, luego, eh, se podría hacer un muestra paramétrico y se podría sacar, sí, no, no estoy hablando de la distribución teórica la distribución teórica, en fin es mm -hmm. sí, a veces pero que se podría afinar ahí un poco o sea que, digamos que hay cosas que se, puedan, se pueden jugar también puedes jugártelo. no, no, yo no hago ninguna hipótesis distribucional y lo trabajo luego al final todo no prácticamente eso sería más entre lo que había más pero que yo veo que ahí hay un campo de investigación muy, muy amplio, porque cualquiera que se lea tus trabajos viniendo desde el mundo de la estadística, lo, lo primero que quiere es ir un poco por esa vía, a ver qué es lo que ocurre. De hecho, o... a ver, sí, sí. El comentario de... sí, claro. porque lo que interesa luego es, por ejemplo, el, el, el estudio asintótico, qué es lo que ocurre. Ahí cuando n crece o cuando el número de x crece, que no sé cómo, cómo de, de estable son estos procedimientos, funcionan bien cuando p es mayor que n, p, p es el número de variables, ¿eh? o sea, no tienen no tiene los problemas que tiene la. no es un problema de optimización, sí da sí. igual, me da un valor. ¿Y ese claro, claro pero la, que la teoría clásica no cubre el caso que Mayor tiene, que diga que es la claro, claro, claro, el, el, claro. claro, el sistema que tiene es un sistema que es compatible y determinado Indeterminado, el claro. indeterminado sí. no es capaz de encontrar sí. una solución única, es un sistema de no. una variedad. Pero aquí, en esencia, cuando tú resuelves el problema, el problema se resuelve. Puede tener soluciones múltiples pero al final optimizamos la función sobre una cosa que es incompatible entre nosotros. No tiene el problema de las ecuaciones normales. ¿no? El tema normal, normal, es, es, es compatible y determinado. Pues pues tiene una variedad de soluciones sí. Y luego lo, lo último, bueno, estoy acaparando yo la conversación, bueno, ya me caí. Lo último como que has hecho me recuerda un poco también a los modelos estos de mezclas modelos de mezclas ahí claro lo que ocurre es que los modelos de mezcla eh, siempre se trabaja con la mezcla pero en, en una mezcla eh, tú predices el peso que tiene cada submodelo en la, en la mezcla y, y puedes luego hacer dos opciones o, o dar predicciones basadas en la mezcla, en la mistura o dar predicciones basadas en la componente que tenga mayor peso en la mezcla entonces, eso no sé si engancha un poco con lo último que te ha... Yo creo que esto es más ambicioso, porque aquí lo que quiere es detectar los modelos Aquí quiere detectar, no, no solo hacer predicción sobre el modelo o lo que tiene en mezcla, sino lo que quiere decir, aquí hay cosas mezcladas, yo quiero identificar cuáles van en cada modelo e incluso ahora predecir sobre este submodelo. haciendo todo eso se podría hacer, eso sería como decir, bueno, si lo que quiero hacer es sobre un modelo frente al, al rector, es como si considerase que hay dos. O sea, que a mí me interesa que tenga más peso frente a los demás. Es un caso particular en el que, aunque tienes P fuente, lo que estás diciendo es que destacas una, que es la que tiene más frente al resto. Que lo consideras como, como si fuera un todo mezclado en una única fuente. Y harías predicción sobre ese modelo. Pero yo creo que es más rico cuando, cuando de alguna forma, quiere que se haga todo de una vez. Esto también tiene una todo, ¿no? tiene una limitación. Aquí hay que dar P, aunque se podría hacer de otra forma si el P es conocido. Vale, Pero este modelo supone que tú sabes el número de fuentes. No sabes quiénes son las que tienen una fuente otra, pero sí sabes que hay P fuentes. O sea, identificar P modelos. Si no tuviera ese P, tendríamos que hacer lo que, es, lo que se llama localización del problema de... casi cuántas fuentes ¿Cómo mido? Pues si la vertical está más cerca, pues mido por la vertical. Si la horizontal está más cerca, mido por la horizontal. Eso es lo que mide la norma 1. Pero es un modelo que, que sube las dos. Que sume las dos. Que sume las dos. Que sume las dos, sí, podía. si sí, fuera... una... sí, hay una norma que se llama la norma 1 infinito, que en lugar de ser una, un diamante uno de los vértices es precisamente la suma de lo que es final, el eso se puede, no exactamente, pero se puede aproximar. Y luego, claro, hay una relación, las normas entre sí, en los espacios de esta dimensión finita están relacionadas, hay una constante, siempre puede acotar el valor de una norma, el valor de unidad, por el valor de la otra, por la, la una constante que es que eso depende de la norma. O sea que existe una relación entre ellas. Si solo un modelo y de alguna forma puedes dar una estimación de ese modelo en función de lo Pero la suma de las dos, que pensar un poco Desde el punto de vista diferencial, claro, aquí hay problemas en el enfoque este clásico, digamos. Pero, básicamente, al final de la sala, si esto lo traes ya, lo llevas al match learning, con su correcto match cuadrático, se te resuelve que que se y en el margen a través de la validación cruzada en el sentido de las estimaciones a como dicen ellos, sí, también. <tose> sí, bueno. una de las cosas que se hace aquí es la validación <tose> ¿sí? de no Uno de los múltiples tablas que yo me he sentado es validación cruzada. Pero no tienes ese sistema de confianza en la psicótica. No, no, no, no, no tiene no una teoría inferencial, no sabe, uno no conoce la distribución ni siquiera asintótica igual, se podría hacer algo desde el punto de vista paramétrico pero como no sabe cómo es la institución, es ni nada. Quien dice la confianza, no sabe, ¿verdad? pero hacer proyectos cruzada sí, porque eso hay que aislarla. nosotros sí. hemos hecho variación eh, cruzada en siete, o sea, siete, en siete, siete, siete ¿no? hacíamos siete, utilizábamos seis para realizar para y el séptimo, para ¿vale? Validad, y luego hacíamos la media de todo eso y las salidas son eh. espectaculares, o sea, esta misa hacer... no cambia desde el punto de vista de learning, está resuelto de a de... desde el punto de vista clásico desde el punto de vista de validad funciona, bueno, pues ya, eso ya se sabía eh, eso funcionaba ya se sabía supongo que esto es un también, o sea, eso es, ¿cuántos Máquina de uso de multiplasta. O sea, en lugar de utilizar para hacer la situación, una partición en celdas, coger espacio y en lugar de eso coger un conjunto de hiperplanos, mide en celdas y ahora lo que hace es minimizar, o sea, máquinas. Lo que tiene en cuenta es que cada punto lo mide con respecto al hiperplano de la celda donde cae. Y la clasificación que hace está basada en celdas. Ahora si cae aquí uno no se ve lo rojo, si cae aquí uno no se ve lo azul. para claro que un montón de clases y cada celda, por ejemplo, una clase. Y se hace... Y eso, también tiene una ayuda de la machine learning, ha eh, funcionado. <ríe>